¡Muy buenas! Hoy os quería hablar de estrategias psicológicas y ver cómo nos funcionan. Eh, muchas veces a lo mejor os planteáis que si estáis eh, utilizando cierta estrategia psicológica que es vuestra y no sabéis muy bien si deberíais utilizarla o no, si esto funciona o no funciona, si es recomendable o qué está pasando aquí. Sobre todo a lo mejor con ciertas estrategias que son un poco, no son muy polite, no son muy educadas. Aquellas por ejemplo como las que supone pues querer ganar a toda costa, querer humillar al adversario, querer darle una paliza, eh, estar por encima de él. Todo eso son estrategias psicológicas que podéis utilizar, es decir, vuestra, según vuestra mentalidad hay personas que, que las utilizan. Lo he visto en algún deportista profesional que, que le daba como un plus a la hora de correr, a la hora de um, esforzarse todavía más en su prueba, sacar su mayor rendimiento. ¿Y esto está bien o está mal? Pues como todo depende de la persona, depende de ti. Y lo que tienes que mirar es simplemente, ¿te está funcionando? ¿Está haciendo que rindas mejor? O por el contrario, está haciendo que te pongas demasiada presión y que al final tu rendimiento baje, tu confianza y no consigues lo que quieres. No consigues humillar, no consigues ganar o no consigues darle una paliza o sacarle 10 segundos al crono a tu adversario que era tu objetivo. Pues si no está, está funcionando, lo tendrás que cambiar. Pero si te funciona, pues por supuesto, hazlo. Es decir... Haz una estrategia que al final no sea más que pensamientos tuyos que te ayudan a tener un rendimiento máximo. Siempre siendo educado con tus adversarios. Es decir, no, no que esas estrategias no impliquen gritarle al adversario o hacer gestos inadecuados como hacen muchos deportistas. No, mientras que sea algo mental, algo interno tuyo y te funciona perfecto. Pero ten cuidado, si no te funciona, a cambiarlo. Así que siempre hazte esta pregunta. ¿Me está funcionando la estrategia que estoy utilizando? Espero que te haya gustado este vídeo, que reflexiones sobre las estrategias psicológicas que usas en tu deporte, que las que te funcionan las mantengas y las que no las cambies. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Agur Yogur, suscríbete al canal, ya sabes, mira los, el resto de los vídeos y si tienes alguna duda, coméntame, a ver si estas estrategias son buenas, son malas, funcionan, no funcionan, lo que sea.